No sé si todos los presentes venís a, a la caña, a la tertulia, si no en el caso y ni pida sucesa, es bienvenido a incorporarse. Eh, sabéis que, y si no lo digo ahora, todos, todos los primeros viernes de, de cada mes estamos ya desde hace bastantes meses organizando estas tertulias de café, estos debates donde esperamos que sean participativos, donde esperamos que la gente eh, aporte. Participen sobre temas diferentes de los que nos inquietan y que venimos trabajando a través de la Asociación Regenera de la de Cambio. Ya puedo decir, de hecho, que la próxima caña del mes de, de abril será sobre alimentación saludable. Lo anunciaremos debidamente, como siempre, a través de las redes, de, de Facebook, de nuestra web, pero bueno, si a comentar. Para, para quien le interese, seguro que le interesa. Eh, creo que la mayoría conocéis un poquito de, de lo que hacemos en Genera, para que no solo recordar una vez más que eh, es un grupo abierto donde esperamos que la gente se involucre, participe, apoye idea, ayude y estáis todos invitados a eso. Meterlo a nuestra web, que no lo habéis hecho, la ahí tenéis todo lo que hacemos, nuestros principios. Eh, tenemos el funcionamiento, lo digo para quien quiera implicarse, especialmente en alguna de estas cosas. Algunos grupos de trabajo, por ejemplo, todos los martes de toda la semana, gratuitamente hay un grupo de meditación el futurocio, que está en secretos mayor, nuestro asocio oficial. Las 8 las las de la tarde se empieza. Que, que dirige gratuitamente un experto en meditación del grupo, de la de Bampier. Hay un grupo de trabajo específico en la economía del bien común, en el campo de energía en Murcia lo coordinamos desde el grupo de trabajo de la Hay también, recientemente, estamos poniendo en marcha, para el Antonio Ángel, se está arrancando un grupo de trabajo sobre educación infantil específico también el proceso de, de trabajo, de construcción, de investigación en fin, hay cositas en marcha, y más que queremos hacer ya tenemos previsto para el día 23 de abril, si tomaron nota, la próxima quedada, que genera, hace tiempo que no hacemos ninguna quedada, que son encuentros abiertos que hacemos en una jornada de sábado, donde eh, comemos juntos, hay tertulia, en fin, suele ser una jornada de bastante encuentro personal también, para conocernos, donde ha invitado a todo el mundo en fin, pues haciendo cositas y, y, y recibiendo ideas y aportaciones, ¿vale? Y dentro de la tertulia que tenemos esta tarde, yo no puedo dejar de expresar porque lo traigo en la cabeza todo el día. Y la mente yo, yo vengo de, de un entierro esta tarde, un amigo de 52 años, accidente de tráfico, un golpe y en un segundo se va la vida. Es una absolutamente vitalidad. Al hilo de, de algo así, tan sorpresivo, yo que tengo la mente últimamente muy poética, me venía un verso breve pero contundente, que decía, hola, hola, hola, adiós, adiós, adiós, y en medio está la vida y solo importa el amor. El amor en todas sus formas, el amor en su más amplio sentido. Esta tarde vamos a hablar de amor de pareja, de relación de pareja, es lo que todos pensamos, al principio, cuando viene el amor. Es una, solo una parte del amor, pero que a todos nos interesa y a todos nos mueve. ¿no? Y Violeta Perán, que es coordinadora también de Regenera y lleva el Departamento de Psicología, seguramente, pues va a moderar la tertulia en la que todos debéis participar. Así que, Violeta, tiene la palabra. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues empezar dando las gracias por vuestra asistencia, para mí es un honor, es un placer eh, bueno, pues iniciar el debate, pues sobre todo la puesta en común, sobre este tema que vamos a reflexionar hoy, amor y relaciones de pareja. Eh, bueno, yo voy a hacer una breve introducción, una exposición muy breve, porque la idea de, de estas cañas, la idea de, de este formato de caña que regenera, eh, bueno pues hoy estamos en la caña número 14, llevamos ya mucho y bueno, pues el objetivo fundamental es ampliar la conciencia. ¿Qué quiere decir esto de ampliar la conciencia? Pues fundamentalmente es darnos cuenta. Cuando nos damos cuenta de cómo vivimos y de cómo hacemos, cómo lo hacemos y cómo, cómo funcionamos en el día a día, pues tenemos la oportunidad de mejorar nuestro bienestar a nivel individual, pero también respetando el bienestar global y, bueno, pues un poco formamos parte de un sistema, ¿no? Entonces, en la medida en la que respetamos ese entorno, también podemos contribuir a que el bienestar global funcione. El tema del amor es un tema muy complejo, muy enriquecedor. Como definición de entrada podríamos hablar del amor como sentimiento, Quizá es un poco también eh, la primera fase de, del amor, es una fase de enamoramiento que puede durar más o menos y que está sobre todo asociada a emociones positivas, hay una primera fase de, de atracción, de interés por el otro, de, de, de ganas, de estar con el otro. Pero fundamentalmente cuando hablamos de amor, amor en mayúsculas, que es de lo que venimos a hablar esta tarde, ya no hablamos tanto de la fase de enamoramiento como de una fase de compromiso y de consolidación del amor. Cuando hablamos del amor de esa manera, hablamos de la capacidad de amar y ser amado. Y cuando hablamos de capacidad y hablamos de, de esta dimensión del amor, hablamos de fortalezas personales. Dentro de la psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano, la psicología positiva estudia el funcionamiento óptimo del ser humano. Es decir, eh, tanto en, a nivel personal como a nivel de organizaciones, la psicología positiva lo que estudia es de qué manera podemos llevar a cabo nuestro funcionamiento de, con las mejores condiciones posibles bueno pues dentro de esta rama de esta línea de, de la psicología la psicología positiva es estudiar, eh, como digo, las fortalezas personales que son una vía que nos lleva al bienestar y que es un bienestar mucho más complejo que el bienestar más superficial hay digamos dos tipos de bienestar el bienestar hedónico tiene que ver más con, la, la, con las emociones positivas, es decir con estar alegre, con estar contento con tener ilusión ¿vale? este sería un tipo de bienestar que está limitado, que empieza y termina y que bueno pues está condicionado pues, por la adaptación hedónica que es un fenómeno que el ser humano sufrimos porque nos adaptamos a todo a lo malo, pero a lo, a lo bueno también a los fenómenos positivos también nos acostumbramos si no, pensad, por ejemplo cuando coméis un el, vuestro lado favorito las primeras cucharadas nos encantan y nos llenan pero cuando ya llevamos 8, 10, 12, ¿no? si nos ponemos 2 kilos de nuestro lado favorito, ¿qué pasa? que no podemos, no, ni, ¿no? lo aborrecemos ¿no? es decir, nos aspira incluso, entonces la emoción no puede ser el camino ¿cuál es el camino más profundo y que se sostiene más a, más a largo plazo en el tiempo? pues es el camino del bienestar eudaimónico que es el bienestar del que hablaba Aristóteles ya y que es un bienestar que está asociado a comprometerse a construir a crear a, a, a cada día cultivar una relación. Entonces, este sentido de amor, que es un amor mucho más comprometido, mucho más maduro, es sobre todo el tipo de amor que realmente nos hace la vida más llena y hace que la vida tenga sentido, que eran un poco las palabras o la alusión que hacía Pedro eh, en la introducción, en la presentación de esta tarde. Eh, como la finalidad de esta, de esta tarde, de estas cañas no es tanto hacer una charla o hacer un evento formativo como un evento en el que nos reunamos entre todos y compartamos opiniones ¿vale? sobre lo que pensamos sobre esto entonces yo mi primera pregunta que os lanzo y que me gustaría que os animarais a opinar es ¿qué diferencia veis? ¿veis la diferencia entre el amor como emoción y el, y el amor como verbo, como acción o como comportamiento? parece que esto a veces está un poco liado, por ejemplo, con el tema del el día de los enamorados ¿es el día de los enamorados el día del amor? No. Qué, ¿qué es en realidad el día de los enamorados, por ejemplo? que el del conflicto no es una, es un día que, que se fomenta sobre todo el también, ¿no? vale, ¿qué más? ¿qué vemos ahí? ¿veis ahí alguna diferencia entre el amor como como incluso un negocio, a verlo como algo más profundo? El día de los enamorados debería ser todos los días. O sea, el amor se debe cultivar todos los días porque si no es como la planta que se seca. si que al final no tiene nada que ver. Claro. O sea, no. uh -huh. lo que ha dicho la, la por aquí es el día de, uh -huh. del consumo, que me dijo el corte inglés lo que fuera, voy a poner un día de los enamorados. Claro. Por eso, si tenemos una visión más profunda de lo que es el amor real, nos damos cuenta de que podemos celebrar el amor cualquier día. No tenemos por qué eh, hacerlo el día de los enamorados, que evidentemente se, hay una actitud y una intencionalidad consumista para animarnos a todos a tener que hacer el regalo de, eh, específico ¿no? por el día del calendario. Pero, eh, ¿cómo veis vosotros esa diferencia? ¿Qué, qué, ¿Qué creéis para vosotros que es, implica más? ¿Creéis que es lo mismo? ¿Creéis que lo hacemos bien? ¿Es lo mismo amar que querer, por ejemplo? Para mí, por ejemplo, la, la diferencia es que me pierdo un poco cuando planteas, cuando metes la emoción en, el, en la cuestión. ¿no? Cuando hablas del amor como emoción, es un amor mucho más profundo, Porque para mí la emoción también forma parte de eso, todo más profundo. ¿eh? y como yo lo entiendo, la diferencia entre ese amor en minúscula y ese amor en mayúscula reside en la implicación del ego. ¿no? Muy bien. De una parte está la película que me he montado acerca de lo que significa el amor, ¿no? que quizás es a lo que te refieras con sí. amor ¿no? como emociones, esas Valentines, Sí, sí, sí. Y luego quizá de otra parte es esa, ese otro amor en mayúsculas que no tiene… que está haciendo en la relación en sí y que tiene que ver con, con esa forma de ponerse en el mundo, ¿no? y, de, y de entender que no hay otro, otra vía, ¿no? Otro, otro camino. Pero, no sé si sí, sí, perfectamente, no... muy bien. Si alguien más esa que ella, no sé. A ver, te opinas. Sí que hay una diferencia, no sé, entre ese amor que puedas tú sentir interiormente, y que a lo claro, mejor apuestas por compartirlo con alguien. O cuando necesitas a alguien para que te llene por algo que no sé lo que es y te llene no sé qué hueco, ¿no? Mm. No sé qué vacío. Claro. Hay como una diferencia también desde, desde el punto de vista de estoy súper bien y lo comparto además contigo, que dame algo que estoy súper mal y tengo que tapar. claro Hay una diferencia de motivación, ¿no? Que es cuando uno inicia una relación por necesidad y no tanto por compartir o por amar realmente ¿no? pero es muy interesante el matiz que decía ella en relación al ego porque es lo que al final marca la profundidad del vínculo es decir la ausencia de ego siempre nos lleva a relaciones mucho más saludables mucho más profundas y, y sólidas que cuando bueno pues viene la necesidad a lo mejor de no estar solo ¿conocéis gente que tenga relaciones por no estar solo? aquí? ¿Sí? <risa> <Claro, mucho bien. risa> Entonces claro, eh, esto qué tiene, esto qué es, eso es amor. ¿Qué es esto? El dependencia. Dependencia emocional. Dependencia emocional es una manera también de escapar de un miedo. Es una tabla de salvación. Miedo estar puede ser una huida. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más aportan estas relaciones? Porque hay muchísimas relaciones y hay muchas motivaciones. Por favor, me decir cuál es la pregunta. <risa> vale, pues estamos hablando de cuál es la motivación de las relaciones de pareja. Unas veces esa motivación es un amor auténtico y otras veces son otras cosas. Como no estar solo, eh, huir de mí, de mí que al final también es no estar solo. Es una manera también de no pensar. ¿no? Ya sé lo que toca, el mundo tiene pareja, pues yo también, por ahora me casa, ahora tengo hijos, ahora tal, cuando gente que hace esto, ¿vale? Y... Pero lo dice en contraposición: de una relación tiene que, que empezar con un enamoramiento, eh, una relación que no empieza con un enamoramiento de, está condenada a casar eh, A ver, no, o, no necesariamente. Es más difícil para crear esos datos. A ver, no necesariamente una relación debe empezar por el enamoramiento Porque todos hemos vivido situaciones donde pues, con un amigo Es decir, a partir de la amistad También la, una amistad se puede transformar en una relación de amor ¿no? Eh, pero sí que hay, eh, hay una gran mayoría de casos donde se empieza por una fase de enamoramiento En el sentido de la atracción sin conocer A veces ocurre esto Quizás cuando conoces a, por ejemplo, cuando viene el amor, cuando el amor surge de una amistad, hay un conocimiento más profundo, porque normalmente conoces a, a amigos, ¿no? Entonces ahí hay más solidez, hay más profundidad en el sentido de que hay más conocimiento. No podemos amar lo que no conocemos. Cuando lo llamamos amor a una persona que llevas con una relación que llevas un mes, realmente... ¿Es amor? O ¿Qué es amor? ¿Qué es <risas> amor? Ah, y la diferencia. Una cosa es amor y otra es pasión. Son muy cosas muy diferentes. El amor y la pasión apuntan por aquí. ¿Puedo coger la Sí, claro. sí, ir, ¿eh? sí, sí, sí, sí, es a ver, ¿Qué elementos pensáis que debería tener el amor para considerarlo amor? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para que podamos hablar de amor y no de otra cosa? La entrega La incondicionalidad La lealtad ¿Qué más? pero no no nos lo queremos perder, vamos a ir un poquito, ¿vale?, siguiéndonos y escuchándonos todos. ¿Qué habéis comentado? Que por aquí, creo eh, que vale que estudiamos psicología, entonces tenemos un seco cuando han dicho los tres componentes, bueno, ¿qué componentes tenía amor hemos pensado en el triángulo? De... Comentadlo, coméntalo, coméntalo. Es intimidad, pasión y compromiso. El amor, en teoría, debería tener las tres cosas para ser amor en mayúscula o si solo tiene pasiones para oye bien? ¿Lo ha oído todo? No, no. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo que a mí es fuerte que lo diga? Tiene intimidad, pasión y compromiso. Según dijo Stenberg, el triángulo del amor tiene que tener esos tres componentes para ser amor con mayúsculas. Si tiene dos o tiene uno, pues no es amor a todos. A ver, dicho de otra manera amor, atracción y confianza ¿Vale? o sea, no es que no sea amor o simplemente es que, es simplemente que el ciclo de intimidad que se crea una pareja cuando están estos tres componentes deja de tener la base de amor de pareja Puede tener una relación de muchísima intimidad pero el amor, la atracción y la confianza que otra manera de decirlo que decir son los tres componentes básicos de una relación y de pareja que son involuntarios además no podemos regularlo con nuestra voluntad. Totalmente. Pero, ¿Sí? ¿La ¿Intimidad se dice como la sexualidad? No. Intimidad tiene que ver sobre todo por el deseo genuino de conocer al otro y de compartir con el otro. Entonces es cuando uno tiene un interés real de saber, pero tú esto qué piensas de esto... Pero, ¿y tú esto cómo lo ves? Claro. ¿Y, y, ¿Y qué es importante para ti? ¿Y qué es lo que más te ha pasado, no sé, en tu vida? ¿Qué cosas te han pasado? ¿Qué año han sido positivas? ¿O qué te marcó? Es decir, cuando tienes un que genuino por el otro estamos hablando de la intimidad psicológica que es un factor muy importante que a veces le damos mucha más importancia a la pasión sexual o la pasión de la atracción física y no tanto a la intimidad psicológica que es la que al final se mantiene también más a largo plazo en el tiempo. que y que hay más cosas que damos también. Uh -huh. El amor sin sexo. Y la sexualidad. Eso es importantísimo. La amistad. ¿eh? Claro. No, y, la... No, y la pareja. La amistad la y, pareja, y la, la propia claro. pareja. Y también en la propia pareja. ¿no? Claro. claro, claro que sí. A ver, la pasión de los tres componentes de la teoría triangular de Sembe, él hablaba de intimidad o cariño, que es el vínculo que os decía, esa necesidad genuina de conocer al otro y de querer... Eh, pues eso, compartir psicológicamente ese contacto, ¿no? esa proximidad. Eh, luego tiene el componente de la pasión, que está más relacionado con, con la atracción física, con el deseo sexual, que tiene un tiempo y que es normal que se acabe. Es decir, eh, no nos gusta todo la, con la misma emoción y con la misma sorpresa desde el principio. Por eso cuando se hace terapia de pareja, sobre todo, y hay problemas más sexuales, hay que intentar introducir por pues novedad y variar eh, Intentar, bueno, pues romper un poco esa rutina Pero es la parte de la pasión Es la primera que, que, digamos, se tambalea Sin embargo, tanto la intimidad Como la del compromiso Las podemos potenciar Y las podemos trabajar a voluntad Que aquí es donde está la gracia del asunto Y la pasión no. Y la pasión también la podemos trabajar a voluntad Pero digo que de forma natural sí, sí, sí, sí. Es normal, porque tiene, sobre todo porque, porque Tiene un componente que es mucho más fisiológico entonces todo lo que sea más salvaje y que tenga que ver más con veredad... ¡Mandamos! ¡Mandamos! Pero... ¡Mandamos! ¡Mandamos! ¡Mandamos! No, no. ¡Por lo salvaje! Porque... No. Es un... Pero es un poco... Pero Entonces, pues, Claro, eh, bueno, pero la historia y la gracia de la gente está en que podemos trabajar a voluntad cualquiera de los tres componentes. Eh, aunque algunos se nos acaben antes que otros. ¿no? Eh, y bueno, pues en el ritmo de vida que llevamos, por ejemplo, ¿vosotros creéis que podemos sí. tenemos tiempo para cultivar la, el amor en, nuestra, en nuestro día a día? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué cultivamos ¿El, ¿El, no el amor? Vale. ¿Por qué cultivamos el estrés? ¿Cómo lo hacemos? Pues Que realmente eh, no la tiene. Muy bien. Por ejemplo, eh, en vez de eh, cubrirnos primero lo básico, nosotros mismos, con nuestro estilo de vida, nos lleva primero a, a, a entregarnos a lo de prueba, ¿no? O a conseguir el dinero, al trabajo, todo eso. por ejemplo. Y nos olvidamos que es lo importante para mí, que requiero yo para estar pleno. Pecho, con mi vida conmigo mismo qué, ¿Qué retomo tu pregunta qué requerimos nosotros para estar plenos satisfechos tranquilos con nosotros mismos qué necesitamos amarnos a nosotros mismos muy bien vale <risa> <risa> y, no, ¿Y eso cómo se hace eso cómo se hace <risa> amarnos a nosotros mismos, alguien que no le hablamos ¿no? si no lo conocemos, claro lo que se llama por propio pero yo puedo amar lo que no conozco vale. volvemos otra vez al punto de inicio pero para, Me conocer, no conocemos, para conocernos necesitamos quitar todo este artificio que hay en la sociedad y entramos en una cueva, cara a cara, entonces ahí nos vamos a conocer. Y le podemos encontrar otra, otras vidas, además de tener que entrar con una cueva. Es difícil, sí, sí, Me es Pero claro. todo no. nos distrae, si no nos vamos a tomar una caña, no somos felices como pareja o como tal. Si no, o sea, es como algo muy, muy supuesto, muy artificial, ¿no? lo que nos rodea hoy, hoy en día. Es difícil estar cara a cara con una persona horas y horas, ¿no? Sin móvil. Exactamente. Y, claro. y, y no necesitar nada, simplemente la, o sea, la unión esa, ¿no? Sin ninguna artificio. No sé, es que me, me acaba de resonar mucho porque dice todo nos distrae, ¿no? Y, y quizá para mí esa es la pauta precisamente donde estamos poniendo, no es tanto una cuestión de que priorizamos lo que no es importante como que no priorizamos absolutamente nada porque no ponemos la atención donde hay que ponerla Vale, ¿y dónde tenemos que ponerla? Cada uno sabrá dónde tiene que poner su atención, ¿no? Pero principalmente en la vida Y ahora yo tengo una pregunta, ¿y para conocerte no necesitaría estar solo un tiempo antes de tener el pareja? ¿Qué que ¿hay que estar el tiempo solo antes de tener pareja? ¿Conocemos gente que antes de estar solo ya tuvieron pareja y luego han ido pasando de pareja en pareja? Que ¿Eh? la naturaleza lo permite muy pocas veces, que la naturaleza lo permite muy pocas veces. El amor de zambullirse ahí a ciegas cuando es. ¿Eh? ¿Eh? Fuerte. ¿Ese es amor? Lo, eh, bueno, es, es el principio del amor, es lo básico para el amor. Luego, eh, si la lealtad y la correspondencia es importante, uno debe disfrutar mucho cuando hace feliz al otro. Uh -huh. En el caso de la por pasión, que es el origen, es fuerte, pero es más fuerte todavía cuando estás haciendo felices a los demás. Ahí tienen la más de Teresa de la Punta y el profe han estado dedicados a los demás uh -huh. y han encontrado mucha más satisfacción ayudando a los demás, viendo felices al prójimo, eso es otro amor. Muy sí, importante. grandes ejemplos de amor, pero vamos Y amor sí, además es estamos bastante escasos de ese. Uh -huh. Vale, pero volviendo al tema de, el, del autoconocimiento, ¿tenemos tiempo en el día para estar en contacto con nosotros mismos? Bueno. Yo quería contar la historia, cuando ella lanza la idea de que hay que estar solo. Y supone que tenés que conocerse bien para creer que sabes compartir tu vida con tu pareja. Yo lo que quiero es disculparme. Querer ser tú, amada. fuerte, por favor. Le pregunto si para ella lo más importante es amarse ella. Porque yo creo que nadie puede amar a otra persona si no se ama así. No, yo lo creo así. Primera revisión vale pero y para amarnos nosotros yo estoy de acuerdo contigo cómo hacemos para amarnos nosotros si no me conozco me puedo amar yo creo que se puede conocer a uno mismo en el camino en el que también conoces a todos los demás porque como uno se puede dar pruebas pero normalmente somos seres sociables y nos gusta estar en sociedad porque si no no lo estaríamos, o sea, nadie nos manda estar aquí hoy. ¿no? Entonces, si, si tanto queremos estar en sociedad y necesitamos vivir en sociedad, tendremos que aprender a conocernos nosotros mismos eso, viviendo, viviendo las relaciones y respetar, sí, sí, sí. o sea, eh, que estoy a lo mejor en una primera relación yo lo, lo vivo un poco a través mío, de mi experiencia, de otra gente y de mis hijas, por ejemplo. Y veo la diferencia entre mí misma y ella, cómo han vivido el ido, eh, lo que van aprendiendo de estar con una pareja para poder saber si quieren seguir o si pasan a la siguiente y entonces ver que se puede pasar a la siguiente, pero no por pasar, sino que al mismo tiempo ya veo cómo van aprendiendo lo que no van a hacer en la siguiente vez que estén con una persona. ¿no? Todo lo que ya... la propia experiencia, mínimamente, eh, es una persona un poco... Yo digo que ahí, ahí tiene que haber un, un equilibrio un poco ya en la persona, de, de, de, de, de, de haber sido una persona que se respeta a sí misma ya de por sí y que la familia le ha querido y ha tenido un entorno positivo. Las personas que han tenido un entorno positivo continuarán unas una relaciones positivas aunque se equivoquen, aunque muchas veces cedan cuando no tienen que ceder, aunque confundan los, ambos, las pasiones con, con el compromiso. Pero todo esto yo pienso que tenemos que aprender haciendo... Porque eso de ser en la cueva luego, sales de la cueva y esto es igual, ¿no? <risa> estás igual. ¿Tú crees que estás igual? ¿Vosotros creéis que cuando eh, nos centramos en nosotros mismos y en conocernos estamos igual? A la hora de relacionarnos con los demás para nada. O sea, yo lo resumiría con una frase. Y es que no busques fuera lo que tienes de mí. O sea, y al final cuando uno se conoce a sí mismo es mirándose y escuchándose. A veces no te gusta lo que ves o no te gusta lo que escuchas, pero, pero es una forma de conocerse y de saber realmente qué es lo que crees de la otra persona y si realmente estás dispuesta a amar y a entregarte. Y Inmediatamente ella también esa otra porque yo no tengo esa para mí mismo ¿Estáis de acuerdo con ella? ¿Queréis comenzar algo de sí, sí, sí, sí. sí, yo estoy de acuerdo de creo que Hay que, que dejar como un como espacio como. donde poder de nuevo volver a ti empezar a, a, a observar lo que ha sucedido para poder empezar una nueva rima. pienso yo que después lo que va a hacer es como como continuar con lo mismo de la otra relación Sí. Bueno, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es conocerse? A ver si te Muy bien. Muy bien. Vale, que es conocerse. Sobre eso una pequeña reflexión muy personal. Y además muy actual. Yo ahora mismo se lo defino como el verbo be en inglés, con las traducciones que tiene el verbo be, que es ser. Y estar. Porque estoy hablando de concepto de conocerse o de respetarse o de amarse, entre comillas, ¿no? El proyecto del amor propio. Algo como una visión de identidad, un ser y un estar, ¿no? Y respecto, respecto a eso, lo que estaba diciendo de para qué vale conocerse o autoconocerse, me da la sensación de que un autoconocimiento mayor. ¿te posibilitas a ver cuándo algo que tienes en es mentira o no? O por lo menos te puede dar uno, una línea de decir oye, pero que se me está presentando en No. Pero vamos a decir que para el otro, para, para ti misma. Quiero decir, cuando te conoces, que si te conviene a ti, si va contigo o no va contigo, más que con el otro. Sí, contigo, claro. pero darme un que te... Sí, yo creo que el es una falacia, porque lo que uno no va a saber ni ¿no? qué lo que va a saber es lo que no es. De y otra pregunta que me haría es, ¿si ¿sí es posible que exista un amor sin interés? Sí, un momento. Laura, no, en relación a esto, no es tanto que yo, yo no puedo tanto en el otro lo que me pasa con el otro, sino lo que me pasa a mí conmigo en el encuentro con el otro. Por eso es lo que dice la compañera. Yo creo que conocerse, lo preguntaba José, eh, y contestaba perdona Paco, eh, Paco. Lo de nunca yo no lo pondría. Que eso te ha tenido que ¿eh? yo, qué guapo el si Lo que yo diría es que es un camino eterno de aprendizaje. Pero que tú te puedes conocer, que hay caminos para conocer. Perdona. Por ejemplo, la meditación. La meditación es algo álido, duro. A veces frío, pero es un camino en el que día a día tú te encuentras contigo. Te estás mirando dentro, te estás preguntando qué sientes, a dónde quieres ir. Y ese silencio y ese vacío es el que tú vas llenando poco a poco. Evidentemente, lo que decía Paco, habrá cosas que tú no eres tú, y eso lo vas a saber cuando te relacionas con personas porque no sientes nada. Pues yo aquí no tengo nada, porque yo no soy de ese grupo, o pues no tengo esa manera de estar en el mundo. Pero conocerse es eterno, permanente. Por lo tanto, si es eterno permanente, nunca llegas. Claro, ¿no? si es un proceso constante. Si es un proceso constante, nunca vas a llegar al 100%, no es lo que viene a decir. Pero es como y... la utopía. La utopía es... Yo voy a saber lo que no soy. También estaba contento. Es un proceso eso, y el está no, que dura hasta que termine. Sabe lo que está haciendo, quizás lo que es, lo que, es? lo que está haciendo. ¿Qué es diferente. Además, necesitas... No, no, no. necesitas de que las circunstancias, si las circunstancias lo propician, te puedas encontrar con un ser muy desconocido. Uno no es capaz de saber hasta dónde es capaz de llegar mientras no se presenten las circunstancias. Así que claro, el aprendizaje es. ¿Cómo no tú dices, ¿no? Pues primero creo que, que tú te conoces hasta el momento presente, que no te puedes conocer más allá. En cada momento te conoces, ese es el límite, te conoces ahí. Que en, en cada momento te conoces hasta ese momento. Quiero decir que yo me puedo conocer hasta aquí, no sé hasta dónde voy a llegar en mi conocimiento. Creo, ¿no? Y la, ¿Se me entiende lo que quiero decir? ¿Me explico bien? Sí, se oye bien. No, pero no, no yo no se me oía, sino lo que quiero es transmitir sí. <risa> <risa> a ver, ¿sí? La otra pregunta que, que, ha, que, ha, que ha hecho Paco, que ha preguntado a Paco es que si el amor tiene interés El amor, yo creo que no puede tener interés Tiene el amor el te quiero, eh, la dependencia, no sé qué, pero el amor, interés El amor es no, un estado he no he hecho que es voy, interés No interés, interés es una cosa de no. Es imposible un amor sin egoísmo. Pero pues sí, claro, el, pero el amor de una que os vienen de serie, ¿vosotros no os acordáis de cuando erais pequeños que os gustaba jugar unas cosas sí y otras no? ¿Vosotros no creéis que tenéis una predisposición a que os gusten unas cosas y otras no? ¿Y no veis que vuestros hermanos les gustan más y a lo mejor coinciden o no coinciden aunque seáis hermanos? Es decir, ¿no tenemos una serie de cualidades no solamente físicas sino también psicológicas que nos predisponen a que nos interesen unas cosas y a que seamos buenos en unas cosas y torpes en otras? y eso y eso se parece a, a ser o no se parece aquí a ser estaba comentando antes ser lo de ser y estar ¿no? cómo me puedo conocer ¿Cómo yo me puedo conocer si me planteo desde que tengo uso de razón ¿En qué cosas soy bueno? ¿En qué, qué cosas me interesan? ¿Qué valores o qué principios tengo? ¿No os reconocéis en eso? ¿No os reconocéis en vosotros cualidades positivas? Que son como las cualidades de serie? Sí, como cuando sale un coche, ¿no? Venga, por equipamiento de serie. No, ¿No tenéis un equipamiento de serie positivo vosotros? ¿No, no lo reconocéis? ¿Y eso no será autoconocimiento? Sí. Si esa es la facultad que nos permite tener unos equipamiento de una clase, ¿no? Que no, que esa parte de autoconocimiento, no sé si se ha reseñado o no ya, porque un poco más tarde pero es eh, una parte del autoconocimiento que inevitablemente es un camino personal, posiblemente como decía apartándote de la sociedad y preguntándote, viéndote por dentro... Pero luego hay otra parte del autoconocimiento que surge en la interacción, en la interacción social, en la interacción con otra persona, ves tus límites, donde, hasta donde te molesta la intimidad o no, o sea, empiezas a conocer otras cualidades de ti mismo que tú solo en una cueva no conocerías, sino a través de, de, del otro. ¿no? En, las, en, las ¿En la adversidad no nos conocemos también. Cuando tenemos dificultades en la vida, conocemos a la gente y a nuestros amigos, cómo se comportan. Ya sabes con los hijos. Si quieres o no seguir con esa persona, ¿por ¿no? vale, <risa> Es la necesidad, o sea, es lo que más se enseña para el producto. Eso nos da muchas pistas, ¿no? Sí, claro. Y de ahí a cómo somos en pareja. Uh -huh. el tema, ¿no? Claro. De ahí, del autoconocimiento individual a llevarlo a la pareja. ¿Cómo voy a dar yo lo que no tengo? ¿Puedo, ¿Puedo darle al otro lo que yo mismo no tengo? ¿Es posible? ¿O pues, es posible al otro lo que yo no tengo? Es no, que eso no se tiene no, experiencia, no, hasta que no empieza el ver más. Creo que ahí, como acabas de decir, Que ve un velo muy interesante. Uh -huh. De la tradición judío-cristiana, eh, hemos heredado que la pareja tiene que amarse el uno al otro, vivir siempre juntos, eh, vivir pendiente del otro. Y mi amor es mi entrega por el otro. Y el yo no está. Porque el yo, como Pedro también lo dice bien en su libro, Propaganda, dicen al pensamiento habla de que el egoísmo está muy mal, muy mal, tiene muy mala, muy mala prensa. El egoísmo sin pues, adjetivo. Perdona, perdona, que puntualice eso. Es que no te he mirado. Es que, es que, es que si no se me va. Ah. Que, que no es cierto eso, <risa> esa tradición de la que habla. Se dice como mandamiento principal ahí, sí. a, más a, más a veces, los demás como a los niños. Te han enseñado más, a ti ¿sí? eso, te lo han enseñado no, a ti, tú lo has vivido. Por supuesto. Yo no. no, no. Y creo que mucha gente que ha vivido. Desde el pequeño es lo que le enseñamos a los niños, ¿a ti te gusta que te peguen? No. Pues Yo no digo que pegue. tú no lo hagas. Yo lo que digo es que la tradición judio-cristiana, la cultura que hemos vivido, es la cultura de que primero están los demás y después. Eso lo hemos vivido todos, en mayor o menor intensidad. Si no has tenido la dicha de tener padres no y ni otra cosa, fantástico. Yo no lo he tenido y mucha gente no lo ha tenido. Entonces eso se ha incorporado a la pareja, el amor en pareja. Con lo cual, si yo quiero ser yo, no y menos que mujer no está aquí, <risa> si yo quiero ser yo y quiero amar y quiero dar, primero tengo que llenarme yo, es lo que decía. Y el egoísmo inteligente, sí, el egoísmo inteligente consiste precisamente en que me cuido yo, me amo yo, para poder dar. Pero si no me vacío, y me vacío no soy yo, pierdo mi esencia. Quiere decir que la caridad bien entendida entiendo empieza por uno mismo, bien, resumiendo más bien, o menos, ¿no? Sí. Sí. Entonces podríamos llamar al egoísmo ese del que hablamos y que tiene tan mala prensa, yo a mi entender lo traduzco como amor propio, ¿no? Como. Sí. Eh, porque eh, cuando decimos la palabra egoísmo, hay ahí, ahí como se malinterpreta siempre. Y puede ser sano, o sea, un egoísmo sano, que es, efectivamente es el que no nos han enseñado. Pedro, en adición al pensamiento, lo llama egoísmo inteligente. Ah, ¿no? sí. es la manera Pero de matizarlo. El egoísmo ¿no? inteligente precisamente es lo que habitualmente entendemos como no egoísmo. No es un egoísmo más astuto, es una trascendencia del egoísmo como tradicionalmente lo entendemos, si no, no es inteligente. Y coincide con lo que habitualmente entendemos como amor solidario, ¿no? como altruismo. No hay conflicto entre un egoísmo inteligente y un acto verdaderamente amoroso, solidario pero que sigue siendo egoísmo porque ese egoísmo lo haces porque te gusta el satisfacción y no lo haría claro, no sí, sí. Valor, estamos programados para sí. satisfacer nuestras sí. necesidades sí. naturales. ahí voy, lo han matizado, muy la paradoja, la paradoja no, la no, la parado no. La paradoja no. Bueno, obviamente, tenemos mala prensa como se ha hecho por aquí pero que todo lo que hace el ser humano lo hacemos lo mismo claro, sí que absolutamente tú, todo, todo ¿sí? es sí, una cuestión de concepto pero ¿no? lo único bonito es cuando no hace daño no... Tendremos tendemos a, a, a todo darle un calificativo moral y ético. El ético no cambia, la verdad sí, pero el egoísmo siempre hay en todas las relaciones. Y aquí estamos por el egoísmo, porque veíamos más lo que diríamos todos. Y que dando vueltas o no. Y no se me ha contestado una pregunta en general, ¿es? ¿Es que he generales en ¿Es imposible que existamos sin egoísmo? Pues sí, pues, quieres, pues, sí. Yo acabo de responderlo de alguna manera. Sí, no, no se trata de si somos más o menos egoístas. El egoísmo como lo. El, el río ahora es natural. Y venimos de fábrica del mundo programados para satisfacer nuestras necesidades, físicas, emocionales, sociales. Y eso no es bueno ni malo, eso es inevitable. La cuestión es precisamente de qué manera abordamos la satisfacción de nuestras necesidades si lo abordamos de una manera verdaderamente sabia ya utilizo esa palabra, estamos en el amor por eso digo que no hay conflicto y eso nos lleva al concepto de bien común eso nos lleva al concepto de espiritualidad eso nos lleva al concepto de solidaridad quiero decir, todos estos conceptos en el fondo para mí son lo mismos porque ¿qué significa la palabra amor? etimológicamente significa unión o sea, amar es unir lo cual no es apego, dependencia en el sentido pernicioso que habitualmente lo, lo entendemos sino tener realmente una conciencia y una vivencia de la profunda relación inevitable de las cosas que seamos no conscientes de esa unión y de esa relación es otra cosa pero esa unión existe y si no somos conscientes de ella generamos un conflicto ilusorio si lo contrario del amor es el conflicto de alguna manera el conflicto viene por nuestra ignorancia es la conciencia y es el conocimiento en mi visión lo que realmente genera el amor. Y es el autoconocimiento lo que genera el amor a uno mismo adecuadamente entendido. Porque yo sí creo que es posible el autoconocimiento, desde luego. Sí, es si, por ahí nos vivamos muchos otros temas. Hay otra ¿no? chica ahí, yo quería Yo quería preguntar que cuál es la línea que separa el egoísmo vulgarmente, el egoísmo vulgar del que hablamos, del egoísmo inteligente del que tú hablas. ¿Dónde, dónde está la línea que separa entre lo que conocemos como lo vulgar o lo que significa el, el egoísmo bueno por decirlo así el egoísmo positivo para una persona la pregunta a mí sí sí, te sí vamos, a ver. cuando digo cuando digo inteligente o sabio me refiero a que precisamente el egoísmo torpe es torpe porque no crea verdadera autosatisfacción. Como decía, una de las citas que yo tengo en mi libro precisamente, ya lo la he mencionado. ¿no? Me acuerdo que lo decía, pero me parece genial. Se mire por donde se mire, un malvado no es más que un estúpido. Un malvado no es más que un estúpido. La, la condena del malvado, el abusador, el maltratador, el egoísta pernicioso... Es que no es consciente realmente de que está atentando contra sí mismo en el atentado al otro. Ahí está la torpeza. Por eso digo que un, ego, un egoísmo sabio e inteligente paradójicamente o irónicamente coincide con una acción amorosa. Cuando realmente conecta con que satisfaciendo apropiadamente a los demás, estás satisfaciendo tú. De la mejor forma no hay conflicto. Lo he dicho antes. Porque somos seres interdependientes. Claro. Es decir, no vivimos solos, aislados, como si fuera esto un experimento al vacío. No, formamos parte de un sistema en el que necesitamos de los demás para, para sobrevivir y para, para vivir muy bien. ¿no? Entonces lo inteligente es trascender y cuando uno trasciende, una de las posibilidades de trascender y de de explotar ese desarrollo personal al máximo es la capacidad de amar y de ser amado. Si hay una oportunidad en la vida de desarrollarse a nivel personal y de crecer, sin duda alguna es amar, amar y sentirte amado, porque es una oportunidad extraordinaria de sacar a juego todas tus fortalezas y de, y de tratar de superarte y de, de llegar al máximo de, de tus capacidades y los que hemos tenido relaciones muy satisfactorias y duraderas sabemos perfectamente la calidad de ese vínculo, qué oportunidades de crecimiento personal te ofrece y luego esto pues no es fácil encontrar Al hilo de lo que tú estás diciendo, ¿podrías poner un ejemplo? Eh, un ejemplo de... de, de, de eso de trascender y de... Todo, que un me ejemplo de trascender... Metioso, ¿sí? que, que te he oído y me encanta. o sea... La No, ¿sí? Trascender el el, el, el, el, el, el, el... Pues es algo que hacemos simplemente no, prestamos atención al otro. no, el salto de tu es de tu al otro yo, por a mí el otro me está tocando la nariz. Dime cómo hago para irme con el otro y no... no, sí. Sí. Vale, pues una forma de trascender todo eso es la meditación la meditación es una herramienta muy poderosa para que tú seas fiel a ti misma y que el comportamiento del otro no te haga ponerte los cuernos es decir, al final tú no actúes de una forma en la que tú no quieres actuar eso es una de las herramientas que lo comentaba también antes Antonio Ángel si dedicáramos todos los días 30 minutos al cultivo de la meditación y de tener una actitud meditativa que sobre todo al final lo interesante es transformar una técnica en una actitud vital es decir, en un hábito de vida saludable si, eh, y además regenera los martes de 9 a 10 aprovecho para decirlo en Cultura Ocean, hacemos sesiones de meditación gratuitas, abiertas a todo el que quiera ir y es una experiencia de, y es una estrategia para que sea más estables, y más, más estable, más estabilidad. Y aún así, quiero decir, si aún así meditas todos los días, ya, todavía te invita y te toca narices, eh, no, ¿Y la narices, no, la marita para... porque marchar, marchar. El, pró el próximo, el próximo es el próximo, el, el que tenemos todos los días al lado, ¿entiendes? Entonces, eso sí que es verdad que para mí es verdadero conocerse. A ver cómo hago yo eh, pero... para no echarle balones afuera y en ese mismo momento que está tocando la nariz es decir, esto no es de, esto es mío. Y luego, para mí, claro. eso sería el momento de trascender. Claro, pero Pero, pero... Bajo, no, pues, pero tú ahí lo que estás hablando es de, <tose> de autogestión y estás hablando de autocontrol <tose> y estás hablando de capacidades personales que uno puede cultivar a, a voluntad y a desarrollarse. Y una de las vías más poderosas y potentes que, que tenemos evidencia de que funciona es la meditación. O sea, que te animo a que lo pruebes. Sí, sí. Yo te lo estoy, tocando loco, ¿no? ¿no? <ríe> lo estoy tocando muchos ¿no? Yo estoy tocando muchos años, pero quiero decirte que y aunque. No te sí, notas mejor, no notas que tu no, nivel de vitalidad que, y autocontrol sí de es mejor. Sí que cuando ya se tiene ese hábito, ¿entiendes?, de tener esa tranquilidad, parece que todavía, es decir, en una habitación que está muy sucia echado un papelico y no se nota de una habitación que cada vez está más limpia, está limpiando hecha cualquier cosita, viene el de tu y te dice no sé qué, y eso se nota mucho, o sea, hay ahí, ahí... Pero, lo pero, nota, pero mira, lo que estás diciendo es muy interesante, porque precisamente cuando me doy cuenta enseguida del papelito, claro. porque estoy tan limpia, sí, claro. que cuando me da un poquito el humo del tabaco, ya me está molestando, claro. y eso es saludable, eso es muy bueno. Claro, pero, pero, bonito, pero, no, que me... porque... pero la clave está en recoger que eso no. es mío, no es del otro que me está tocando, no. que yo creo que me está tocando el otro las narices, no es que el otro me está ayudando a darme cuenta de algo que tengo oculto dentro de mí que como no sea de esa manera con el otro yo sola, pues la hueva, como decíais no me voy a ver nunca pero con el otro sí me está ayudando a que yo me dé cuenta de, de, de lo que tengo sin resolver dentro de mí el conflicto está dentro de mí, no está afuera no es necesario no es necesario para mí eso es, una parte, eso es una parte de la verdad después puede ser otra parte tan simple como que te das cuenta de que tu nivel de permisividad cambia cuando te limpias, lo que antes tragaba, ya no tragas. Claro. claro. Pero no es problema simplemente tú y te lo que te hace descubrir. Es que no quiero eso en mi vida. Exacto. Sencillamente no quiero esa suciedad en mi vida, y lo que antes toleraba ahora digo puerta. o pongo un límite. Porque veo la suciedad del otro, que no tiene por qué ser es la mía, simplemente no la quiero en mi vida. Esa es otra parte de la Sí, otra. pero perdona, si a mí me está molestando, si yo me estoy sintiendo mal, perdóname que te diga, pero eso no es el otro. Eso es mío. Perdona que te diga, pero no necesariamente. Luego, hasta donde <risa> llego, hasta donde llego, hasta donde ya, llego y no, me observo yo digo que eso con total honestidad, sin engañarme. Si a mí me está tocando algo, me está moviendo algo, en mis sentimientos que me hace sentirme mal, yo me tengo que revisar. Ahora, después sería lo, lo segundo que tú estás diciendo. Uh -huh. Yo me reviso y yo digo, no, no, yo estoy muy, en paz, muy, muy digo, esto no lo quiero para yo mí. Y entonces pongo límite. Y le digo, lo que, oye, mira, esto no, es lo que hay. No, no, no, si quieres bien, hacemos esto, pero sí, con otras... Si estamos hablando de que te, sí, pero... te remueve la tripa y demás, efectivamente tienes algo... Y sobre todo si me remueve aquí abajo, te ah, digo, ah, ti que... Claro. <risa> Y la verdad, ah, lo que pasa es que me, no, me preocupa que ese mensaje a veces no, se transmite de forma muy simplista a veces ese mensaje, como que es eh, eso de que todo está en uno, ¿eh? y, y hay que llevar cuidado con lo que se llama. Hay que llevar cuidado con esto. Al final esto es el problema. Al final mucha no gente convierte esto se... en un sentimiento de culpa, no, de si me duele, porque es cosa mía, no, porque, no, porque me, calla, está que me están maltratando. Entonces, ahí hay que tener, no siempre echarnos la culpa... De... Pero que no se trata de lo que se va a dejar por día. No, no, traigo, no claro, no, pero no, cuando la otra persona no hace, que hace que nada, en te, en te, o sea, se supone que ella lo que está diciendo es que la otra no está haciendo nada, claro, realmente que no, le está tocando claro, la moral, si hace... Nada que no sea, pues yo sé, que la gente bueno, comete errores, sea, digo, que la gente tiene despilte no y que lo que está diciendo es que por un despiste es que, igual se ha puesto que te cojo y te ahogo Yo creo que va a terminar mala. la, claro, por la hecho, no sé por sí, sí. sí, pero bueno, la, la, no, no, no es que el otro no te esté sí. machacando y yo diga... de yo que mejorar, y eso no, puede, no sí, tiene fin. El, entonces, sí, sí, sí, sí. con ciertas personas eh, hay, no, que, no, hay que conocerse uno, pero también hay que empezar a concienciarse claro, de conocer al sí, otro. Tiene esa faceta de que tú no la vas a soportar. Que siente que ha soportado una ley. vamos a Sí, vale, Creo que ahí estaba la clave, porque conocerte y amarte. Puedes llevarte a creerte más que otra persona, y entonces ya empiezas a despreciar la otra y empiezas con esa cantidad de crítica que para mí, cuando empiezas a criticar absolutamente todo, trágate un chupito de cianuro porque es que te estás matando, ¿sabes? Con esa excesiva crítica de, joder, me quiero y me amo, y yo me estoy superando a mí misma y tal, y me siento por encima de los demás a veces, creo que es contraproducente, creo que no entra en no sé si, sí. si me si entiendo. Me... pero amarte es estar por encima de los demás Laura no, evidentemente no lo que pasa es que yo sigo tu idea y eh, Pedro decía antes eh, lo contrario del amor es el conflicto yo creo que el conflicto es inherente a la vida y mi perspectiva es que lo contrario del amor es el desprecio el no vales para mí sí. no es el... Es que el otro no tiene valor para mí entonces eso para mí es lo que mata el amor cuando la otra persona para mí no vale ahora, que yo me trabaje, que yo confíe en mí, que yo me ame, por supuesto valorando a la persona que te gusta. ahora, si mi sí. mirada va a ser de desprecio eso no es amor a ah, mi no. el odio no es lo contrario no. porque es otra emoción que te permite responder ante el desprecio te anulas porque no eres, no existe que mucha gente padece en las relaciones de pareja porque se vuelve invisible ante los ojos de los tres. Pues, oh, lo lo yo no por, pues. sobre... por eso yo, por lo contrario de la muerte, pero yo no existe. No hay, no hay. otro Yo un juicio en algún lado, pero yo lo contrario de la muerte ahí, Vale, cada uno puede tener si no, su definición. Y esa me viene, viene conmigo, me vale, y yo creo que. Eh, y hablo a título personal entre, entre tres años de pareja que tengo ¿vale? amando sintiéndome atraída porque yo no creo que la atracción sea momentánea pero bien, es perpetuado a perpetuando algo de la relación de pareja y con confianza eh, es importante en relación, relación a lo que decías antes que si entramos a la pareja dos personas para luego poder compartir y enlazarnos ¿no? esta definición de amor como pareja no tenemos que perder de vista nuestra individualidad. Fuimos dos unidades independientes y empezamos a ser pareja. Y luego a lo mejor familia. Pero si no volvemos a desandar cada uno de los pasos, y cuando somos familia dejamos de ser pareja, o cuando somos de pareja dejamos de ser cada uno, eso es también lo que le va quitando la energía al amor de pareja. Por eso, en relación al egoísmo, me parece muy importante, usando el término de egoísmo inteligente, trascender, el ver no solamente a nosotros para ver nosotros, en relación a nosotros y a otros, pero sin olvidarnos de nosotros, eso es fundamental. Si no, no puedo compartir mi vida con ellos. Hay muchas parejas que, que se van a, perdiendo la energía, desvitalizando el amor porque se olvida cada uno, y eso me parece que es importantísimo de mantener. Y luego, conforme a familia, no olvidarse que tengas un padre. Uh -huh. Como hacia atrás y hacia adelante, eso nunca lo perdemos. Hasta el último día de tu vida. Es una de las cosas que se sacrifican a menudo la pareja por la familia, ¿no? Uh -huh. de los temas que es que no debería sacrificarse, debería compartirse. Hay que trabajar el vínculo, el vínculo de la pareja tiene que seguir trabajando, sin No ser, claro, no ser solo como una masa de amor, un, un, de virme así, todo lleno de romanticismo y empalagosismo que no llego a. Aquí, no aquí es una de las cosas que estaba, que estaba comentando Laura, el tema de los mitos del amor, ¿no? El tema de. Sí, sí. de Lo de la media naranja, ¿no? El mito de la media naranja. ¿Somos dos media naranjas que están buscando completarse o somos no. seres completos y no. llenos bueno, que no buscan compartir? ¿no? Sí, sí, sí. Eso un, es, un, es uno de los mitos, ¿no? Y, ¿no? O que el amor duela, o que uno tenga que sentir celos, por ejemplo, para amar, porque si no sientes celos realmente no te, no te aman, ¿no? ¿Cómo, cómo es? El amor es todo potencial que todo lo puede y que, y que tiene que sufrir y si no sufre es que no hay amor y todos, todos los mitos de Disney. Sí, todo, sí. Todos están ahí. ¿no? ¿Y de dónde de, de lo hace sacado la telenovela de Disney? El caballero poderoso salvador el héroe que tiene que venir a recargar sí, sí. a la doncella sí, sí. y la mujer, sí, sí. tiene que además pelearse con todas las mujeres porque las mujeres no se suelen llevar bien en ese, ni en telenovelas ni en ningún lado. O sea, los personajes femeninos normalmente sí, sí. no interactúan sí, sí. a no ser creando una relación de amor por en medio. Sí, sí. Hola, la mujer no hablaban nada más que de amor, claro. claro. Genial. Sí. Y eso pues no es lo que la niña, y eso es lo que Bueno, no hubiera Bueno, vale, pero... Yo no, yo no y al final, pues sí. los mitos del amor también tienen mucho que ver con la toxicidad de las relaciones, ¿no? ¿No creéis que a veces cuando tenemos ideas distorsionadas de lo que debe ser una relación de pareja, pues a veces la gente traga y mantiene relaciones ver, que, ¿sí? que, son, que son muy tóxicas, ¿no? A ver si... A ver si claro, es que... es. ¿Sí? Sí. Por eso, pero la, la media naranja. Oh, <risa> sí, bueno. bueno, me media naranja, perfecta, claro. Ya tenemos que entrar en mucha, el Mucho, tamaño, mucho. Entonces, lo de la media naranja supone, digo yo, supone que quien busca su media naranja implícitamente la reconoce a uno, que necesita claro. una dependencia ha renunciado a su singularidad a su autoconocimiento, a ser él o ella y sí, va por la vida como un ser incompleto con lo cual a lo mejor me acaba de ocurrir que implícitamente puede ser una tesis machista, porque la mujer es la que más históricamente he eh, cuidado eh, no sé dónde me meto <risa> ay, la media naranja que necesito a la otra vez ve, venga que mi pechito, yo te protegeré. De... El tema, o sea, eso es del, de, la, de la media naranja y demás, al final es el dualismo cartesiano. El bien y el mal, el hombre y la mujer, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, al final todo tiene que ser una dicotomía eterna que al final, que no educan en eso, o sea, no quizás no es machismo, pero es que tiene que haber superioridad de alguna de las partes. No sé, en preferencia tú... A ver, no, vale. que, Yo me he quedado con ganas de comentar antes algo de, con el tema de que a veces, pues, precisamente me ha vibrado un montón lo que acabas de decir porque yo voy por ahí también, que estamos demasiado, demasiado alienados por el pensamiento racionalista y reduccionista, es decir, no es que el egoísmo pues tiene que ser esta parte buena y esta parte mala pues quizá haya una franja intermedia neutra que o sea que no haya una línea que divida el egoísmo bueno del mal o del pues el amor por ejemplo yo he tenido muchas parejas y alguna, algunos amores y no podría comparar un amor con otro quiero decir no podría englobarlos dentro del mismo saco realmente ni siquiera el mismo concepto a lo mejor sería válido realmente no sé cómo llamarlo algunos con pues más enamoramiento, como dicen, otro más amor estable, más, no sé, otro amor loco, pero que al final muchas de esas relaciones que se vuelven tóxicas es por exceso, ¿no? Y como dicen los budistas, ¿verdad? si ríes si ríe mucho, prepárate para llorar mucho. <risa> <risa> <risa> ¿A <risa> aquí quién no me pueden meter en el mismo saco? A los amores que han tenido... No, al concepto, al concepto con el que yo etiquetaría cada uno de esos amores que yo tenía. Pero, te y ¿Y por qué no que que, que, que, que entran dentro de un globo que sigue... Vale, poder decir. Sí, son amores, ¿vale? Pero, pero realmente no hay, no hay una, una línea que separe el concepto de otro. Esa es comentado al principio. ¿Eso es amor? Eso no es amor. Sí, sí. ¿Realmente el amor, no, es, no, el no, amor no, tóxico no. o por es eso, otra cosa? No, no, por eso he dicho que, no, no, por eso he dicho que... Por eso hay de todo, hay de todo. La compañera de... No, que mi punto de vista, por lo que ha comentado antes de estar pleno y poder amar que yo creo que es prácticamente imposible desde mi punto de vista, estar pleno, y cuando uno ya se ve pleno y súper conocedor de sí mismo es cuando venga ahora busco pareja o ahora estoy preparado para amar y tal. Yo pienso que como es un continuo crecer, pues eh, en el amor no pasa igual porque tú conoces a alguien y a lo mejor en ese momento tú no estás pleno ni, ni, y a lo mejor estás un poco medio a mitad, ¿no? Medio a mitad de antes, pero yo creo que, que lo bonito en la relación de pareja es poder ir creciendo y aprendiendo sin que eso desvirtualice de el sentimiento de, que hay, ¿no? Entonces uno se va llenando, se va haciendo más pleno, se va conociendo más a la vez que el otro también se va conociendo más y se va haciendo más pleno. A lo mejor puede dar la situación de que van creciendo juntos y, y, y se dan cuenta de que cada vez se sienten mejor tantos juntos, puede darse la situación de que con ese conocimiento, con esa madurez, llega un momento en el que uno conoce al, al otro más o la persona ha crecido hasta un punto y el otro no y te das cuenta de que a lo mejor pues, los caminos han llegado hasta ahí. O sea que ahí es, vamos, mi conclusión es esa, que no se puede estar pleno y entonces ahora pues, todo el mundo de, de, de. Y también, y también... Si tú puedes tener una pareja, tú crees que es perfecta, y luego al paso del tiempo si encuentras una persona que le da 40 vueltas a esa otra. ¿Cómo es posible que exista esto? Yo no y uno me he enterado antes. Ahí, modelo más perfecto desde que tú te has encontrado en la vida. Que no conoce más. La prueba que argumenta más todavía lo que estaba diciendo, que es un buen ejemplo que se ha dicho aquí precisamente, de que los conceptos no pueden ser tan estancos y tan polarizados y tal, precisamente lo que habéis dicho de lo contrario del amor. O sea, aquí se ha dicho que lo contrario del amor para uno es el desprecio, para otro es el miedo, para otro es el conflicto, para otro, y vale, realmente todos son contrarios al amor, pero no, no son polarizadores, o sea, realmente son... son conceptos que realmente eh, abusamos en su etiquetamiento y en su, y en su compartimentación, ¿no? sí, sí, sí. ¿No? Como si, fuera... si pudiéramos meterlo en una caja directo, se sea a esto no lo es. Ah, oye, que en la, la mayoría de los casos quizás no esté ni en esta caja ni en la otra, sino que estemos por el medio. Y luego depende del día, no tiene un día malo y a lo mejor ese día no va más. Y al día siguiente te amas locamente, o bueno, locamente no, porque volvemos a lo que no es bueno. Pero yo sé. Eso te a, claro. te que a mí me cuesta mucho, mucho hablar, me cuesta mucho pensar que es amor, si un día ama y otro día no. Maravilla. Para sí, mí es un día es amor, chungo, malo, que no te ha pasado algo, porque no. Si es un día un día, ese resacón, no, no, no te sientes no eres tú mismo realmente. <risa> los, hombres, los hombres como, ¿no? como sois. Por decir, por decir algo. No, ya, ya. Se, se, se muere sí, alguien de tu familia no quiere ver a nadie y no quiere saber. Pues ya, pero bueno, yo puedo estar en stand-by, pero eso no quiere decir que no, que no ames. No, no. Eso no quiere decir, bueno, habrá bien idea, pero ya te a marcar de todas formas, el sentido de plenitud que comentaba antes la compañera, a ver, yo creo que es importante que tengamos como diferentes dimensiones en nuestros objetivos. Yo puedo tener un objetivo vital a largo plazo, sentirme más plena, pero no tengo que renunciar a tener la capacidad de sentir plenitud en el presente, porque si no me vacío. Y esa dignidad en el presente viene de, de, de ser agradecido, de, de tener gratitud, que es otra fortaleza que podemos trabajar en el día a día. Es decir, yo que tengo en mi día que yo voy a agradecer ya, ¿no? Pues puedo potenciar esto y sentir gratitud. Puedo tratar de, de valorar las cosas que he conseguido comparándome conmigo misma, no comparándome con los demás, sino comparándome conmigo... Y al final puede utilizar diferentes estrategias que sabemos que hay una evidencia, tanto en investigación como práctica, que funciona. Y es muy importante tener ese sentimiento de plenitud en el presente, porque si vas por la vida sin esa plenitud, que además te la puede aportar una vez más, la meditación es una gran estrategia para sentir esa plenitud y ese contacto contigo mismo. Eh, desde luego, a nivel personal, eres, una, eres un ser humano mucho más completo y mucho más capaz de amar. Que cuando vas por la vida buscando una salida fuera de ti, porque te sientes una media naranja y te estás buscando la otra media. Es que no tenemos que vivir eh, buscando la otra media. Yo creo que hay que hacer un cultivo personal de, de lo que a ti te llena y de lo, que, de lo que a ti te hace bien. Yo quería comentar, a de lo que estás diciendo tú y lo que ha comentado Pedro, que al final esto es algo vivencial. O lo has vivido alguna vez y lo has sentido, o te puede pasar toda tu vida sin llegar a tener esa experiencia ¿no? pensando que tienes esa experiencia dándole un nombre teórico a otro tipo de experiencia sin llegar a conseguir o sea, pues es muy difícil ¿no? ¿cómo poner racionalmente cómo poner palabras a algo que si no lo vives no vamos a, sí. a ver bueno hay una parte del amor que es, que es emoción pero hay otra parte del amor que es comportamiento y que es decisión o sea yo eh, puedo sentir atracción pero puedo también decidir quererte cuando uno decide querer a alguien también, también es una es una forma de mucho más madura que cuando simplemente me dejo arrastrar por si la emoción me lleva a acercarme o, o me lleva a alejarme, ¿no? Al final también hablamos de dimensiones, ¿no? De, de cómo entenderlo, eh, pero me gustaría saber vuestra opinión. A ver, Laura. Sí, hay como a relación a lo que está diciendo Violeta, ¿no? Hay como una cosa, hay como una incondicionalidad que te lleva al otro, es ¿eh? lo que no tengo muy claro a veces de dónde viene pero luego hay una parte que tiene que ver con mis gustos, con mis valores, con cosas que, que, ver, que son muchas más cognitivas que hace que yo pueda empatizar con esta persona y poder decidir comenzar una, una vida con, con él o con él, ¿vale? pero en relación a esto que estás diciendo ¿cómo te das cuenta, ¿no? si eso que estás viviendo o has vivido ese amor eh, yo más, más que teorizar a mí me sirve como referente, mi propia vivencia, ¿vale? Y, y habla de que cuando nos encontramos con otra persona muchas veces nos sentimos atraídos por él o por ella. Y es como una atracción que muchas veces pasa por lo físico, no conocemos a alguien. ¿vale? Eh, cuando yo conocí a mi pareja tenía 19 años. Y tenía un cabello rizado y largo. Eh, y mi pareja me escribía poesía sobre mi cabello rizado y largo, que le encantaba, roja. ¿vale? Eh, hace 10 años tuve cáncer de ovarios, tuve quimioterapia se me ha quedado el pelo tuve un cambio físico entonces ahí como te das cuenta si la persona que la comparte tu vida tiene un amor de alma que es lo, final, lo que finalmente sentí que compartí con mi pareja cuando eso que atrajo en algún momento que fue un cabello, rizado y un pelo rojo dejó de estar porque está totalmente calva, sin cejas, sin testaña que asciende el amor, le dice que es la mujer más hermosa del mundo, evidentemente eso es un amor de alma. Pero ahí te das cuenta que lo que tenés en tu vida no son una sumatoria de años, sino que son muchas emociones compartidas y vividas. Y ahí es cuando a veces nos confrontamos con el otro, en situaciones de crisis, sabemos si el otro está o no está. Entonces yo nunca dudé del amor de mi pareja hacia mí, de mí hacia él, pero fueron situaciones de crisis, vivimos en tres continentes diferentes, pasamos guerras, dictaduras, muchas cosas juntas. Y cada crisis nos unió más y más. Entonces ahí es cuando te das cuenta a veces si ese amor o no es amor. A mí me sirve el día a día y además, y con mayor profundidad, las situaciones de conflicto de crisis. Porque ahí sabemos dónde está cada uno. ¿Mm? Sin perdernos cada uno a sí mismo, seguimos avanzando Es esta sí. mi experiencia. Lo único que te puedo decir de cómo vivo yo sí. el en, la... sí. sí. sí. en la resolución del conflicto. La resolución del conflicto. La resolución, la resolución del, conflicto. del conflicto. Y otra cosa además, para volverse atractiva ya cambié de look. ¿Cómo? ¿Cómo mantengo a un tío 35 años eh, que hubiese vuelto a ser pelirroja y con Entonces me se cae en ni y ya está. Esta es nueva mujer, hace 10 años que se casó de nuevo. Bueno, pero al final estamos hablando de, de la huella del amor, ¿no? El amor eh, en mayúsculas deja una huella que es fundamentalmente positiva incluso en los momentos de adversidad. Y esa es la identidad clara, como podemos de verdad darnos cuenta de si la relación que tenemos es saludable es si tú te vas lleno en el sentido de apoyado, de sentido te sientes más fuerte, sientes esa vitalidad, ¿no? a pesar de, la, de las adversidades, porque la vida no es perfecta para nadie, las relaciones sanas, las relaciones saludables son las que conforman parejas que resuelven los conflictos, que resuelven la adversidad y además se van uniendo. Y Me planteo. Si es que yo tengo que esperar a sentir no sé qué con alguien y luego plantearme ¿eso es amor? ¿eso será? ¿no será? No. Yo ya no voy por ahí, porque para mí eso ya es pérdida de tiempo. Yo decir, para mí, estoy ¿eh? hablando de mi experiencia, que es, si de verdad yo me quiero conocer a mí misma y quiero ver quién soy, yo necesito una persona donde poder encontrar ese espejo ahí con esa persona yo me puedo trabajar todo lo que quiera y más o sea, porque como se ha dicho antes me parece que ha dicho Paco que es, esto es infinito o alguien no ha dicho que esto no, no se acaba entonces para mí yo, mmm, la definición de amor es, eh, no es un sentimiento para mí la definición de amor es una decisión cuando yo decido amar a alguien eso es conciencia plena desde lo más profundo de mí que eso sale y eso se da porque es un... Es una decisión que yo tomo. Y ante esa decisión, él no tiene nada que hacer. Y desde ahí, puedo experimentar lo que es el amor. <risa> ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera comentar algo acerca de esto? Yo quiero preguntar una cosa. Sí. Que, bueno, está claro que... Lo de la media naranja es cosa de, de películas, todo eso de dibujos, ¿no? Pero... se puede... Tú puedes querer a alguien, a alguien quiera? o sea, a quien sea... Supuestamente sí, sí, sí. tú te enamoras y ese proceso pasa. Y después, se va creciendo poco a poco, ¿no? Conforme, vas conociendo a otra persona. Y eso lo haces tú porque, como ha dicho... Toñi, que... me llamo Toñi Hola Tony. Toñi Hola Toñi Se va a ser yo y conscientemente. O sea, no puede decir eso, voy a amar ¿Se puede hacer eso? No. Pues mira, hay muchas maneras de iniciar una relación de pareja Y hay evidencias de que también se puede hacer así Que algunas relaciones de pareja han empezado eh, un poco eh, de una manera pues, pactada y han desarrollado la capacidad de amar después. Entonces, en el momento en el que tenemos evidencias de casos de personas a las que esto les ha ocurrido y además funciona. Por, por ejemplo, han trabajado la sí, <risa> <sí, sí, risa> ha descripción, sí, claro. la actitud y el comportamiento. Es que tú, al final en el día a día tienes que crear las relaciones, porque al final todas las relaciones las vamos creando nosotros, las construimos en el día a día. Entonces, pues y luego en el sentido de universalidad, hay un amor que, que es global y en la medida en la que tú lo desarrollas, pues eres más capaz de querer incondicionalmente a más, a más tipos de personas, ¿no? Eh, el amor siempre es amor, lo que cambia es el tipo de vínculo. Entonces quizá a lo mejor como relación de pareja es un poco más difícil porque hacen falta más factores, pero yo creo que en principio... Sí, yo me refiero sí a a la relación de pareja. Sí. sí. ¿La compañera? ¿sí? Eh, a ver, eso de que tú has decidido deci Me gusta esa. En realidad no lo has decidido Conscientemente o tan conscientemente Como quizás piensas así de Primero uh -huh. Primero porque Normalmente nos sentimos atraídos por gente Ya sea más y medio o menos simétrica Cada uno tiene su propio concepto De lo que es la belleza en primer lugar Pues la belleza es su eso Por un lado Y por otro cuando nosotros conocemos a alguien Le hacemos una radiografía en las primeras, mmm, tú pasas X horas con una persona y le puedes hacer una radiografía y saber si, perfectamente si quiere o no quiere seguir manteniendo una relación o seguir viendo a esa persona eh, en el modo cariñoso o amoroso. Eh, vamos, normalmente, claro, no sé, generalmente, ¿no? No, no sería una cosa siempre, pero normalmente tú sabes lo que te gusta y no te sientes atraído por cualquier. O sea, hablo de, de poder llegar a amar a cualquiera ¿Habla de pero de como amigo o como pareja como pareja yo creo que podría amar a cualquiera pero no es a cualquiera en plan en abstracto tú no has elegido a esa persona porque sí Tú te has sentido atraído por esa persona, por cierto, porque reúne ciertos requisitos a nivel físico y ya luego, una vez que la conoces, a nivel valores, a nivel... O sea, ¿tú puedes, puede haber conflictos a niveles... Superfluo, a niveles de no me gusta que me dejen la tapa del bate levantada porque cuando me siento mmm, hay gotitas y me mojo y me toca bastante la moral y hay conflictos de tipo tú eres de derecha y yo soy de izquierda a ver como hostias hablamos de algo de política porque igual acabamos a o sea hay, hay, claro, o sea, hay no, no eliges a una persona en abstracto en plan tú me gusta ja, no hay ciertas cosas que te han atraído de esa persona en primer lugar ya sea física y luego intelectualmente y no creo que sea una cosa como tan... A, tunda, a, <risa> que no, a, pero a ver, un momento... A, vale, pero, pero es que no a lo que esta vez se refería... A ver, es un poco lo que creo que ahora va a lo mejor no ha pasado A ver, nos escuchamos todos. El, el, que era, que yo creo que a lo que se refería es lo que no va a pasar una vez a todos, o menos a mí me ha pasado, conoces a un chico, es estupendo y te vas a dicen. no, dale una oportunidad, dale una oportunidad de más y, y lo ves y, y es agradable y está, pero no te gusta. Y ah, yo me he hecho esa pregunta muchas veces, si siguiera con esa persona, porque es una persona respetuosa, me gustan sus su valores, un ¿podría llegar a... <risa> Desde, no tan físico, uh -huh. sino más... Imagina, imagina los millones de matrimonios concertados que han habido en la historia de la humanidad. Concertados <risa> ¿No por los padres. <risa> sí. Sí. Sí. Sí. sí. Ella sabe si, sí. lo que dice ella, sí, es posible. O sea, decidir como fríamente cumple todo esto, pero espero que me haga tilín, o me hacía tilín, pero ya no me hace tilín. O sea, se puede trabajar eso fríamente, decir, eh, decido amarlo que es lo que ella estaba diciendo antes mm. y yo tenía esa doni, curiosidad doni. de preguntarte a ti cómo decide amar a una persona de esa forma fría mm. y luego tú también has dicho que se puede trabajar ¿Hay y casos. que me, que me y Pero, eso cómo va ah, eso se puede o ¿no? no se puede mm. o eso a ver no. a lo largo de la historia tenemos un montón de de casos de matrimonios de conveniencia mm. de compromiso donde inicialmente ni se conocían, o sea, a veces las cartas les interesaba por temas económicos que se unieran porque así tenían más tierras o tenían más poder pues a nivel, de, de, de, de, con diferentes estrategias, ¿no? Ah, okay. Y ha habido gente que lo consigue, es decir, al final también es una cuestión de, de mantener una actitud amorosa en el día a día. Y si tú eso lo cultivas y lo trabajas, pues hay parejas que lo han conseguido. Y en ese sentido vivir, sí se podría conseguir. Enamorarte de quien te conviene, ¿no? Porque enamorarte. no porque no lleva el día. Estamos hablando de amar. Amar es decidir. Amar es decidir. Amar es, eso es más complejo que enamorarse. Enamorarse pasa por lo fisiológico. Hay un componente que es, pues eso, muy físico, muy salvaje. Cuando una persona opta por una que no conoce, y la primera impresión es favorable, ya ha sido conquistada Ahora tiene que reunir una serie de facetas ¿eh? que pueden llevar a un emparcamiento o no. Pero insisto, es que eso es son... enamoramiento, pero eso no es amar, es amar, es dice, amar es más complejo Amor, y en ese es sentido también podemos eh, controlarlo más, porque hay más voluntad en el acto de amar que en el de enamorarnos, no lo hacemos a voluntad, te pilla y te pilla, ¿no? ¿No se ha pasado que se haya enamorado de la persona menos, menos adecuada? Yo creo que el enamorarse es verdad que te pilla, pero el seguir enamorada ya es decisión. Por supuesto, es decir, el corazón llega y la razón apoya, pues ¿No eso no lo se va a mierda. sí, perdón. Otra pregunta No ha un, un buen ejemplo de la continuidad del placer de amor. ha dado un buen ejemplo. Claro. Es que lo que decía Paco, sí. Antes tú dijiste lo de que una relación en el tiempo se alarga y de pronto uno de los dos descubre que está a año luz del otro. Sí. sí. Eh, Juan, Juan. Juan, perdona, Juan. Paco es otro señor. Paco es, es señor de... <ríe> el otro señor. Aquí Juan. Sí, igual. Sí, puede ocurrir que, que, claro, hay un crecimiento y una decisión que tú tomas en la vida de ir por, una, por un camino de determinado. Y la otra persona puede que no decida eso. Y no quiere No, quiere a eso. A otra. Ni le, ni, no le desmerece. Lo que decía antes. Me parece que la Laura, no sé qué lo decía, cuando tú no, no te importa el otro, lo desprecias o no aceptas como es, te entran todas las dudas. Eso genera un dolor indecible. Un dolor o surge el desprecio que decía Laura. Ahora, yo, yo me tengo que preguntar, ¿me merece la pena seguir con esta persona unido a ella? Porque a lo mejor es que yo no la he aceptado y pienso que lo que yo he descubierto, lo que yo soy, lo que yo represento, es mucho más importante que lo que ella es, en el caso de un como mujer, de lo que ella es o de lo que ella eh, sin, ha evolucionado. evolucionado. Entonces, claro, puede ocurrir que ahí me planteo yo que no importa quién es ella, sino lo que a mí me da, que es lo que me da y si yo la no acepto a ella, manteniendo también esa identidad que decía la de que yo sigo siendo yo y tengo mi singularidad, pero no tengo por qué estar en, en, en común con ella en todo, aficiones... No, no. Pero hay personas buenas que lo pasan y todo. Pero hay sacrificio, hay una asignación. Ya. Eso no es amor. No, no es amor. eso no es amor. No es amor. No es amor. Pero, no, ya no, te digo, no, eso en en es el, el amor no es El amor no debería de haber esfuerzo. A ver, yo creo que el amor no debería haber esfuerzo. Que tiene que ser una expresión natural de cuidado, de cariño, y que no, no, no, en el momento en no, el que lo parece no, demasiadamente la, no pero pero no. a ver vamos a escuchar y ahora a ver todos dejemos una cita de un acuerdo con como, la que la como la, algo que eterna. cuesta ten orden que hacer y no sale de dentro, sino que hay que ser mucho más naturales, como hablábamos de tantas distracciones, ¿no? Y de ponerle tanto nombre a, a las cosas y si hay un día de resaca y ese día es más trabajoso por querer a alguien, de una forma, desde el autoconocimiento del que hablábamos como base que el sentimiento ese de amar y de querer que fuese algo que saliese de forma. Sí, Sin Pero estás hablando del sentimiento, ¿no? No, de, estoy hablando del. De, de, la de que salga el sentimiento. Bueno, lo puede transformar en una conducta, porque si es natural el sentimiento se transformará en una actitud, en una cosa. Pero tú piensas que no hay que esforzarse. No, no creo que haya que esforzarse. Creo que si tienes una buena base, una buena comunicación, no digo que amar sea fácil, ni que una relación de tantísimos años mm. venga sola. No se convierte en lo que Pero entonces, sí, es que el que... no, no, no, no, un momento. Es el amor o la pareja no se trabaja. No lo decimos muchas veces. Es que hay que trabajar. ¿no? Es que el trabajo puede ser un esfuerzo o no. A mí me encanta mi trabajo, y me parece si algo lo amas Espera, espera. entonces Yo he estoy... dicho veces, y yo también lo he dicho, es que hay que trabajar esto un poquito más, ¿no? Pero ya estás trabajando, entonces, si ¿Sí estás trabajando qué? Eso, amor, no, amor, no sé. No hay que trabajar. Por ejemplo, lo que decías antes, ¿no? Por el ejemplo que empezaste, del helado. A mí me gusta mucho el helado, ¿no? Y me encanta, tanto. Si doy 12, me como los helados, me empacho. Entonces, tengo que tener cuidado de no empacharme. No, pero yo, yo también me hizo reflexionar ella, porque es verdad. Si yo. También es lícito tener enamoramiento y no amor. ¿Es, ¿Es más válido el amor que el enamoramiento? Sí, sí, sí. sí a pero si yo, si yo estoy enamorada, sí, claro. si estoy súper enamorada y me dura lo que me dura, mejor me una de Disfruta, falla, disfruta sí. y Disfruto, exactamente. A lo mejor no tengo, porque bueno, pues, yo no sabes porque no sabe, tengo una diferencia. El enamoramiento no venga al otro como es. Es lo que quieres ver, sí, yo me el amor, el la Sí, claro. Tú cuando te encanta tu sí, bueno, claro. trabajo y vas a trabajar y te encanta lo que haces, hay veces que no tienes ganas o que estás agotada o que con una relación es igual. Ajá. Te puede apasionar tu pareja y llegar el momento de decir, oye, estoy cansada, ni siquiera lo que tanto me gusta Pensé. tengo capacidad para hacerlo. Hoy. Por eso es el pequeño trabajo diario, de tra lo que no quiere decir que no te guste, pues suponga un sacrificio, como el que es médico le encanta la medicina y lleva ocho horas operando y está cansado y dice, no, no quiero conseguir una heridita a dos puntos. Bueno, Creo que, ¿no? creo que algo se te ha notar, eso. O sea que no puedes estar tirando el carro. Pero pasa con un amigo, con la amistad no también pasa igual. Está fenomenal. Es, no, es, es que la amistad, amistad es lo, es lo que mismo, claro. Sin embargo, a veces dice, si te es una persona... Me por no si sé, yo, yo creo en algo más lo sea, o, sea, de, de, de, no, o sea, cuando ya fuerzas una historia, a veces pues no... Estupo, ¿Por qué voy a estar aquí forzando esta historia? Claro, si, si, si ¿Puedo fuertes, sí. pasar a otra flor o quedarme como No, claro, no, que Me toca. Me toca. No, es no, que si no se me va hilo, como dice la compañera aquí atrás, y ya lo enlazo es que hay una cosa que lo que estáis diciendo que al ego no le gusta absolutamente nada eso que ¿Qué es? estoy diciendo del trabajo al ego, ego estamos hablando de algo de profundo, del amor que no es algo egoico sino algo más profundo, para mí algo más profundo requiere pues, quizá más responsabilidad, más conciencia de lo que yo tengo ahí, de, de mi responsabilidad que hacer, y yo elijo de hacerla o no hacerla, pero yo soy consciente si lo hago o no lo hago, y desde luego todo tiene sus consecuencias. Depende cómo uno elija hacer, así luego tienen los resultados, ¿no? Entonces, para mí es clave no decirse de trabajar, sino de tomar responsabilidad. Y de tomar conciencia de lo que cada uno, en cada momento, profundamente, siente que tiene que actuar o tiene que hacer un momento a ver pero que a veces no te que, cuesta ningún trabajo hacerlo y otras veces te cuesta un poquito Espera eso. un momento a ver a esta chica que se va miedo vale no, pues ahora ahora después me esta esta ahí lo que decía la chica del amor primitivo yo no creo que el amor sea primitivo para nada que ella ha dicho que la que prefiere que ese amor porque le gusta es distinto, un mejor, instinto el que yo no creo que eso sea amor, eso si no logras lo pasar ese instinto que puede durar un año, dos años, tres años, es que no, es estar, no, es, no estás haciendo un trabajo para pasar al segundo grado, ¿no? Estás haciendo un trabajo para, para conocer el amor, ¿no? Es como que se, se ha acabado la inversión, se ha acabado la fiesta, me pongo mi y me voy, ¿no? <risa> No paso, claro, no paso al otro, al otro punto, ¿no? ¿Ve? Voy a conocer a fondo otro tipo de amor, voy a conocer a la pareja, voy a hacer un trabajo ya, pero de la es Eso es la voluntad, eso es la voluntad de besar para mí eso es la voluntad de desarrollar el amor. Ahí cuando pone la voluntad y dices, pues ahora la sí que me puedo claro, comprometer a otra a dar otro Pero ya caso. es un compromiso entonces. Sí, claro, es el amor, es el amor. Ya, pero ya, pero por favor vamos a poner. El... Una de las chicas ahí. Yo eh, con algunas cosas me estoy como agotando, porque el amor surge, el amor, el amor hay que dejarlo que fluya y ya está. Es que a mí más, a yo es que hay, que hay que trabajarlo, hay que, hay que decidir de enamorarse. No, perdona, el amor, cuando menos te lo esperas, aparece en tu vida. Y cuando, cuando la y no para cuando te, eh? <risa> cuando te lo esperas, <risa> y te lo esperas, aparece <risa> eh? no en <risa> Que esa, te la has encontrado, ¿vale? Esenca, vale, te la acabas de encontrar y, y, y después, ¿no tienes nada que hacer? Como que no tiene nada que hacer. bien? ¿Y, yo, y yo bien, bien, hacer nada? no haces nada no. ¿Si No, no. Yo tengo que estar rozando un mito del amor. Porque, sí, el amor romántico. Si encuentro el amor, encuentro al príncipe y ya me ponen el porque para que me van a enseñar nada más. Ya está todo hecho. Pero no, es, que, que yo estoy, es que ahora voy a decidir enamorarme. No, enamorar no enamorar No, pero no, no sí. es muy no, diferente. A, a una persona <risa> para quererlo, una Ni tampoco querer uno, ¿no? A ver, eh, yo creo que tampoco hay que <risa> de o sea, El amor está ahí. ¿Tú crees que hay que tanto? <risa> La, la, la, la, la, la Ay, es que quería plantear una pregunta hace rato que a ya no, no da mucho el caso pero... dos preguntas ahora la de antes y la de ahora la de antes era, por qué conforme nos vamos haciendo mayores cuesta más trabajo encontrar pareja como por qué nos volvemos más perjudiciosos, tenemos nos conocemos tanto tanto tanto que ya vamos limitando mucho el ¿verdad? Es una pregunta. Y la otra pregunta, eh, una relación que de normal va bien, tal, pero pasa por un bache, hay una infidelidad. ¿Se ha dejado de llamar a otra persona por serle infiel? Que, que yo siempre me he preguntado eso, porque cuando te pasa, ¿crees que has sido tan... Tan, te ha faltado tanto respeto o, o te ha herido tanto que piensas que ya no te quiere ya no merece de apenas pena a esa persona la infidelidad es una cosa es un poco otro qué otro pensáis los demás intentar de por experiencia propia que eso de es que cuando te haces mayor más te cuenta con tus parejas no es que estás más cómodo en tu situación y no querés que nadie se meta en tu sitio. Pero no, a no, veces no, sí. Quieres verlo su No, a que quiera Normalmente pasa eso. Y después aquí se está hablando mucho de amor y nada de eso. Correcto. <risa> y el mismo. Amor, ¿no? amor proceso. O sea, me enamoro y alguien me conduce a ir a la cama y con enamoro para ir a la cama y me enamoro para ir a la cama y el amor... El amor lo hemos visto la... antes allí. De uno en uno, por favor, y por turno, ¿vale? Quería, Pero, quería, quería hacer una pregunta y es si hay algún estudio que diga si el amor triunfa, si realmente está triunfando, si lo todos queremos cuando nos enamoramos, cuando estamos para que dure, que sea duradero. ¿Eso está pasando? ¿Pasa? ¿El amor triunfa? A ver, eh, no sé, yo lo pregunto no sé, hoy en día, ahora en estas circunstancias es que precisamente un... tiene, que, tiene yo que ver eso, que es lo que yo es lo, que, lo que vivo y lo que siento a eh, mí me gusta que la cosa que, pero eso... Es verdad, el amor es, es verdad. Depende de lo que tú entiendas por amor. Por eso estamos todo el rato hablando de enamoramiento, de amar, que no son cosas, no son las mismas cosas. Amar, amar implica acción, implicación, implica cuidado, implica comprometerte, implica elegir al otro cada día, implica pues eso, estar activo y estar muy vivo. Si no, el enamoramiento te va a durar un tiempo. Pero como no lo a voluntad, no lo cuides y no lo cultives, lo normal es que cualquier, cualquier cosa en la vida que merezca la pena requiere cuidado y requiere atención. Y cansado. el amor no es diferente. Es cansado y como vamos tan cansados... No, no, no, es tan cansado. no es nada cansado. Yo no nada es cansado, que yo no estoy de acuerdo con no eso. pero hay depende de la vida que lleve uno, yo que la ¿Hay alguien que no haya hablado que no quiera hay hablar? ¿Hay alguien que no haya hablado? Alguien ¿sí? a por ahí, hablando sobre la cuestión de la infidelidad, el amor es tan fuerte, tan intenso y es tan universal. Pero cuando sea, se trata de surge un tema de infidelidad, el cliente este hombre, y a me llama mucho la atención. Por ejemplo, uno puede defraudar así, ¿no? uno puede ser un cabrón en el trabajo, uno puede eh, eh, de golpear, se ser un, un intelectuoso, ser es? un malvado, ser una persona absolutamente infame, ¿Qué? pero en cambio tiene una infidelidad puntual con otra persona, oh, hombre ya, se ha destrozado la pareja, no sí, que que lo estamos lo viendo ahora, en la televisión con el gran y su mujer, este hombre ha sido un malvado, llevándose dinero de ONG y demás y tal. Pero en cambio, si hubiera tenido infidelidad, seguramente se hubieran separado. Pero en cambio está manteniendo... Bueno, ya, tiempo, da tiempo. Y, y, y llama la atención, a mí me llama la atención eso. Realmente, realmente llama la atención el tema de que... de amor romántico, que es que solamente se puede amar a una persona, que eso no es verdad. Lo fuerte de la fidelidad no es que tú hayas dejado de querer a tu pareja, puedes quererla, sino que has llevado a cabo una cosa que está dañando a esa persona. Es más el respeto y el daño que le tienes, no es que hayas dejado de quererla. Tú puedes quererla y querer a otra persona, pero en ese momento tienes que valorar. Vale la pena dejar a esta persona, vale la pena hacerle daño por esto ya no es tanto que ya has dejado de quererla, sino que simplemente no le has tenido el respeto que has tenido que tenerle. Por eso creo que es tan fuerte. Eso es así. Eso es así. Claro. Y encima también aprender de la que muchas veces marca una brecha, hay un quiebre en esta relación, y si se puede trascender y aprender de esto, hay muchas parejas que están fortalecidas a partir de una infidelidad. Cuando sigue sí, el su amor, atracción y se trabaja para recuperar la confianza. Nos queda cinco minutos eh, contenta, pues perdón, contestarle a ella por el tema de los estudios del amor. Eh, hay cero, pero muy, no cero, pero hay muy pocos estudios del amor en comparación con el tema de la sexualidad, por ejemplo. El tema del amor, al ser el amor un concepto abstracto para el que pueda, cada cual significa una cosa y del que existen diferentes teorías como la que hemos comentado de el amor triangular de Tenver y demás, el amor no se mide. Entonces, como no lo pueden medir, no hay estudios científicos sobre ello. Tú de la sexualidad humana tiene diversos modelos y diversas teorías y diversos estudios que te dicen que una persona se siente más atraída por otra, o que eh, el tema de la infidelidad, o que el tema de lo que sea. Pero el amor... No. Lo siento, pero no estoy de acuerdo contigo. El, el, el, es una de las cosas que he comentado al principio. La psicología positiva, que es la rama de la psicología, que estudia el funcionamiento óptimo, está estudiando las fortalezas. Sí. Y dentro de las fortalezas está el amor, la, amar y la capacidad de, de, de ser amado. La capacidad de amar y de ser amado. Y hay cantidad de estudios que están estudiando, tanto el amor como emoción, que lleva una, una trayectoria muy larga porque se engloba dentro de las emociones positivas, y hay muchísima gente como Enrique García Fernández Abascal... Hay cantidad de gente que en, en psicología básica... Ha estado estudiando las emociones... Emoción y motivación... Eso es una línea, que es la de las emociones... Y la línea de las fortalezas que es la que, bueno, pues lleva ese y que llevan otra gente y que ahora también en la psicología positiva hay una gran sí. producción y de investigación que es reciente, que es de los años 90, 98 para Pero, pero en comparación, en comparación con, hay menos. Por ejemplo, sí, la la psicología. Yo que vengo a referirme sí. a la sexología como ciencia, es una ciencia mucho más corta, sí. una vida mucho más corta que la psicología, ¿vale? En comparación con el tiempo, sí. la psicología sí. tiene una vida más larga... Pero estás diciendo que no, no, no y es impreciso, No, hay. Es no. no. Porque vale. si los hay, eh, Ay, menos. He, cometido un, eh, he cometido un error. Ay, en comparación con o sea, la, la, la premisa, en comparación de la psicología con la sexología, por ejemplo, Ay, con menos. cualquier otra ciencia eh, para la psicología, para llevar X años, vale. el tema del amor está muchísimo menos estudiado por ser un concepto a, abstracto. No, no, está... no es un concepto abstracto, es medible, es cuantificable. El medible, y... pero de no, es que, Lo siento, pero es que no es, no es no, así. No, no, no. Lo siento pero no... Pero psicóloga, no, nunca hay tanto psicóloga. No no no, no, no, no. No, no, no. te invito a que le eches un vistazo, Emociones Positivas, libro, libro de Enrique García Fernández Baja, catedrático de las emociones la capacidad de amar es medible es cuantificable y es observable y es lo que estamos hablando de que yo puedo ver el comportamiento de mi pareja si mira por mí si no si tiene cuántos si cuántos cuántos gestos positivos tiene a cabo el día cuánto agradece la relación que tiene conmigo vale si crees, pero una persona puede amar o no si puede si mirar, no no puede amar no creo que el amor de pareja está sobrevalorado estamos en una sociedad donde parece que pareja, y es como que no pintas ¿no? Mucho. Entonces, yo creo que un poco que está. Y esto, bueno, hay también otras clases de amores ¿no? Tal de amor es que dicen, ¿no? Sí. Eh, eso un poco todo el debate, no sé muy bien a poco cómo va. Pero creo que está sobrevalorado. Que es algo que nos ha impuesto a la sociedad y, y ahí estamos. Y tenemos por narices que, que casarnos, como decían curar, ¿no? Y estar toda la vida aguantando todo lo posible, currándolo demasiado. Entonces, sé, yo decía, lo del enamoramiento también está muy bien. Uh -huh. Es algo que nos hace sentirnos sí, bien. ¿Qué de acuerdo? No, bueno, no es sea, así, pero es que no podemos sí, estar sí. mirando el carro. Pues, sí, sí. Yo también, eh, eh, como pondría en el punto de mira eh, ¿cómo establecemos nuestras relaciones? Cuando nos sentimos atraídos o, con, o cuando amamos a alguien, eh, ¿cuál es el punto? De encuentro desde donde iniciamos esa relación, porque pienso que eso tiene mucho de ecología, ¿no? de ecología a nivel holístico, y también entrar a cuán sensible soy yo o, y cuán qué necesito, ¿no? porque yo puedo amar incondicionalmente pero también tengo las necesidades, entonces también hago por la unión de esas dos cosas, no yo puedo ser una cosa sin ser la otra. Entonces eh, para mí es un juego eh, que puede ser muy sencillo y lo profundo, pero luego cuando, cuando bueno, quizás en el juego, pues ahí se van combinando las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la, eh, la decisión de amargue de, de lo profundo y cuando o estamos en la superficie es donde tenemos que jugar nuestras cartas, ¿no? Entonces, por eso es importante no perder esa relación y al tiempo poder estar en el nudo y, y establecer una sana relación con nosotros y con los demás. Muy bien. ¿Alguien más que quiera dar una opinión y como cierre? ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí. Eh, a través de la que organiza esto, estas cañas y otros actos, porque hace magnífico. y pico, pues empezé con una persona y, y la estoy amando y estoy contestando. Pues enhorabuena. Bueno, enhorabuena. Si os parece, parece que este tema violeta ha dado mucho que hablar. Si queréis que antes de que acabe el año, dentro de tres meses o cuatro, convoquemos otra caña regenera con este tema. Pues, Estoy, está aquí, el... aquí no, no hay que no se eche ni con agua. El... A ver, un, un minutito, un minutito, aquí por ejemplo a Paco sí, y a, a Mario. La amabilidad y la monogamia y demás, que realmente eso es noventa y tantos por ciento cultural, es decir, los esquimales prestan a sus mejores para ser buenos huevos de a sus mejores. La, la, la, la Quizá también tenga parte de la gracia en esto, ¿no? Y que elegimos eh, estar con una pareja cuando podríamos estar con otros, ¿no? Entonces, pues... bueno, daros las gracias a todos por vuestra asistencia, eh, animaros a acercaros a la Asociación Regenera. Vamos a tener una quedada pronto, un día de convivencia. Eh, si alguien de mis compañeros me recuerda cuál es el día de la próxima quedada, de eh, abril. Animaros a que echéis un vistazo a nuestra página web regeneraconciencia.org. Eh, las puertas están abiertas para todos creemos que un cambio es posible que parte del de interior no de cada que uno eso, ¿eh? que parte de cada uno y que, y que parte de lo personal hacia, hacia afuera hacia lo global y que bueno, pues que, que damos las gracias siempre por vuestra acogida y que esperamos vernos pronto. un poquito de vaso, si no Thank <laughs> you.